Si hay que tomar, tomamos, ¿eh? No. <risa> eh. no, Murga, no, no. Nosotras estamos en algo más importante. Buena, ¿qué te hace el intensamente, eh? <risa> Chicas, atinemos, por favor. Comamos un salchichón o una pizza con pepino y jamoncito. Estamos todas en rebelión, tantas horas de tensión. Ya la panza me reclama un sanguchito. ¡No, no! ¡No, no!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 Tienen mucha razón, netamina, rescaten un poco, habiliten la pizza, Eh, loco pasa una zapis. Eh, no habiliten la pizza, nada, no coman. ¿Cómo te crees que, ¿Qué te crees que estamos en un temascal? Nada que ver, flaco, así no es, no, la, co la comida no. Mira pide, mira. Mira, ¿vos qué te crees? Pide, ¿vos qué te crees? Que esto es un recital. ¿Pero vos te crees que estamos en tu barrio?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 Tiene un chimichurri misterioso, queso muy cremoso Que peina el marulo bien hermoso Puede ser la masa o el picante Pisa repolenta, pero que te deje exorbitante En medio tajilada no la cacho Estaban pila a pila y ahora son todos un escracho Chica, yo le dije, pero no Parece que la cosa ya se intoxicó Y se me sube a mí la presión Se le sube Se acelera el corazón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 Linda y fatal, che el baño. Tus ojos, con un eléctrico ardor y una alegría para contagiar. Esta noche, más que somos Con rombar, he da vuelta el universo Equilibrio del demonio Confundimos a por bar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 Empezó con la pizza. El problema acaso vos, viste. Nada, que yo, güey. Sí, ajá. Sí, yo soy el problema. ¿Sabes qué? Sí. Pibe, acá el problema lo trajiste vos, ¿eh? Fuiste vos el problema y seguís siendo el problema, caramba. Sí, sí. Y sí, pibe.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 Que te pintan la cara Otras encubiertas Porque, porque están aceptadas El alcohol, el juego En exceso te inflama La tele o el celular Tiene tu conciencia atrapada Un cagón Dormiste con pastillas Tienes adicción Con antidepresivos Tienes adicción Comprar, comprar, comprar Tienes adicción Si no lo quieres ver tú me de paro Anda sabiéndolo que no caigamos Tráete un porrón Se va poniendo hortiva Pinto el descontrol A la gilada ni cabida Fatiga Si no se va a poner peor